Gracias. Bueno, formalmente eh, les doy la bienvenida a esta actividad organizada en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Entre Ríos, actividad que se encuentra enmarcada no solamente en nuestro plan estratégico institucional participativo PEI, sino también en el programa de apropiación de la Agenda 2030 ODS que ha aprobado nuestro consejo directivo y el cual viene desarrollándose eh, de una manera muy, muy satisfactoria. Eh, desde luego que este, esta actividad también eh, surge a partir del desarrollo del proyecto de investigación que dirige nuestro querido amigo el doctor Manuel Cavia, que se denomina la responsabilidad social, sus características y desarrollo en la provincia de... Ellos, y que han organizado conjuntamente la Secretaría de Investigación y Extensión de nuestra facultad, el Centro de Escuela de Gestión y Negocios y también el Observatorio Socioeconómico. Realmente eh, es un, un orgullo poder compartir con ustedes y quiero justamente mencionar que este encuentro va a tener dos momentos. Uno... Eh, en primer lugar, a cargo de la doctora María Eugenia Funes, quien es socióloga, doctora en ciencias sociales, profesora en metodología de la investigación y antropología, de la postdoctoral con ICED, quien nos va a hablar sobre los aportes de las empresas al desarrollo sostenible. De segundo momento, a cargo de la licenciada Emilia Zagorowski, sociólogo y doctorando en ciencias sociales en la Universidad Nacional de Villa María y también becaria doctoral del CONICET, quien lo hará sobre el tema perfil sociopolítico del empresariado, empresariado perdón, cordobés, desafíos para pensar el desarrollo en la región centro. Temas muy sensibles para todos nosotros que conformamos justamente toda esta región centro muy, muy importante y que, bueno, eh, la pandemia nos ha nos, nos ha obligado, digamos, a, a realizar todas estas actividades, como en este caso, con, con personas muy distinguidas y que no están acá en nuestra ciudad de Paraná. Así que yo no, no tengo más que palabras de agradecimiento para las dos eh, distinguidas disertantes, para todos los participantes y para los organizadores. Yo los voy a acompañar un, un rato y después les voy a pedir disculpas, pero tengo otra actividad en un rato y bueno, los voy a tener que dejar. Muchísimas gracias, bienvenidos nuevamente. Bueno, hago una... Aprovecho para hacer una pequeña introducción. Eh, eh, va a tener estos dos momentos, como bien señaló el decano de la facultad. Eh, después tenemos la suerte de contar con dos importantes moderadoras. Eh, la magíster eh, Valeria Wetzel, que es secretaria de Ambiente, subsecretaria, subsecretaria de Ambiente de la provincia, y Silvina Bazón, que es responsable de gestión de Río Uruguay Seguros. Que van a ser las moderadoras, que van a hacer la presentación del, del tema. Eh, después van a hacer algunos comentarios al final. Y eh, después, eh, seguramente, lo vamos a invitar a Mario para que nos dirija algunas palabras. Mario Siede. Eh, reiterar, digamos, este, toda la gente que ha colaborado para que esto sea posible. Algunos que son posibles señalar, digamos, eh, eh, el equipo de. De comunicación de la facultad, eh, que a veces estas actividades, una vez que salen, uno se olvida de ellos y son muy importantes, digamos, están en esa trastienda para que la cosa funcione bien. Y también la Secretaría de Investigación y de Extensión de la Facultad, siempre dispuestas a esto. El Centro de Escuela de Gestión y Negocios de la Facultad, que también ha estado presente, digamos, y este, no siendo para más, eh, le cedo la palabra de la introducción a las moderadoras. Y posteriormente pasamos, si les parece, a las entrevistas. ¿De acuerdo? Arrancamos con Valeria García, la secretaria de Ambiente de la provincia. Bien, muy buenas tardes. Un gusto estar compartiendo este espacio. Y en qué momento, ¿no? En qué momento tan especial donde por lo menos tres y muchos más ODS están en juego. Este, un momento en el cual la salud, los ecosistemas terrestres con toda la situación y el crecimiento económico son temas de primera plana cotidianamente. Este, la infraestructura natural que hace posible el crecimiento de la zona en la que está involucrada la región centro con las tres provincias con ecosistemas de alto valor que permiten la diversidad de actividades productivas tiene un rol muy especial en este momento. Este, es un gusto estar aquí, eh, el, dentro de los objetivos del cumplimiento de la Agenda 2030, este, como decía, no, nos interpela. Hoy en día, por ejemplo, con el el ODS 15, eh, en cuanto a los ecosistemas terrestres y una situación generalizada de pérdida de ecosistemas terrestres, precisamente sin ir más lejos, dos de las provincias más afectadas del país, que son Entre Ríos y Córdoba, Santa Fe también, muy afectada por la pérdida, si bien entendamos que puede ser una pérdida temporal de ecosistemas, por suerte no es una pérdida permanente, pero esa situación nos, nos atraviesa y nos preocupa precisamente a toda la región porque estamos compartiendo gran parte de estas problemáticas. El crecimiento económico y los problemas de salud en el medio de una emergencia sanitaria y en el caso de la provincia de Entre Ríos una emergencia ambiental, también tienen que ver precisamente con otro de los ODS en los cuales tenemos que trabajar fuertemente para poder llegar al cumplimiento efectivo de la Agenda 2030. Tenemos nada más y nada menos que solamente 10 años, este, así que esperemos de aquí en adelante poder mejorar precisamente y acercarnos con este tipo de debates y reflexiones al cumplimiento de los objetivos. Es un gusto poder acompañar y moderar las presentaciones de las dos especialistas investigadoras, este, Emilia eh, va a tener el, el, el primer lugar y vamos a estar acompañándola para hacer este debate sumamente es enriquecedor y un útil aporte a la región centro que como decía justo en este momento que nos toca hacer la videoconferencia estamos atravesados por varias problemáticas comunes. Bueno, que sea una muy buena jornada y acompañaremos en todo, en todo el debate y las reflexiones. Muy buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Mi agradecimiento a la UNER por la invitación para ser parte de este encuentro y por tantas veces que me ha invitado a, a su casa allá en Paraná, eh, a disertar, a compartir las buenas prácticas de Rus y así que me siento como en casa, es la primera vez que lo hago virtualmente, pero muchas gracias Manuel Ivana, tantos años hace que estamos vinculados. Eh, qué interesante que una universidad nos convoque a hablar de los objetivos de desarrollo sostenible, de sustentabilidad, de desarrollo sustentable, en el contexto tan difícil de pandemia, de pandemia que estamos viviendo. Eh, justamente el otro día eh, leía un informe de Naciones Unidas que fue publicado en la, en la Nación, donde decía que la implementación de los ODS adquiere hoy el carácter de urgente. Así que cuando se lanzaron, invitaban y se invitaba a comprometerse, pero la verdad que hoy se habla de urgencia, ¿no? Todos sabemos lo que estamos viviendo. Cuando fueron presentados, en el se, se, se lanzaron en el 2016, terminaron de escribir en 2015, tuve oportunidad de estar en 2016 en la Asamblea de Naciones Unidas, en Nueva York, cuando Ban Ki-moon lanzó los objetivos, y fue ahí cuando dijo esa frase tan conocida que hablaba de que había que actuar hoy porque no había un planeta B, bueno, la dijo en ese momento, y ahí instó a todos los que estábamos presentes a decir que ya no alcanzaba con que la agenda de objetivos sea para el Estado, porque primero había como objetivos que eran solo para los gobiernos. Entonces, los ODS vienen a cambiar esto, ¿no? Y entonces eh, Ban ki nos dice eh, necesitamos que las empresas privadas, el Estado, la ciudadanía, la academia, las organizaciones de la sociedad civil, los jóvenes, todos estemos comprometidos para, para poder hacer un cambio en el planeta, en el mundo. Eh, desde mi lugar de pertenecer a una empresa privada, Río y Seguros, que es una empresa cooperativa, nosotros firmamos el Pacto Global de Naciones Unidas en el año 2004, y tenemos principios cooperativos justamente que hablan del compromiso social, y mostramos en nuestros reportes de sustentabilidad que llevamos reportando hace muchos, muchos años, eh, cómo cumplimos en la gestión diaria con, con los distintos ODS, ¿no es cierto? Y el otro día justamente escuchaba al, al responsable de la red argentina del Pacto Global, la Fuertes, que hablaba de lo comprometido que están eh, algunos ODS, como re, decía recién también eh, la otra moderadora, ¿no? que hablaba desde, también desde el lado del Estado, eh, comprometidos en, en el cumplimiento. Y él hablaba de los cinco primeros, estamos hablando del fin de la pobreza, del hambre cero, de salud y bienestar, de educación de calidad, de equidad de género, eh, indudablemente eh, en este momento nosotros tenemos que pensar, ¿cambian los objetivos? En realidad cuando hablamos de terminar con el hambre, el fin de la pobreza, la educación de calidad, la salud y el bienestar, decimos, no cambian los objetivos, lo que cambian son las prioridades y lo que cambian también son los plazos que vamos a tener para cumplirlos. Eh, qué interesante entonces ahora dar lugar a, a dos referentes eh, que son licenciadas en sociología, ambas con doctorado, como he leído, entonces me parece que será su mirada eh, muy interesante y estoy orgullosa de participar en representación de Rus de este encuentro y segura que va a ser muy enriquecedor. Eh, le pedimos en todo caso a a Mario Siede, digamos, responsable de, de los ODS de la Facultad, si nos quiere dirigir unas breves palabras, y después, bueno, al final este, nos gustaría, digamos, alguna reflexión eh, final de parte de él, digamos, así que bueno, así ya arrancamos, Mario. Bueno, eh, muchísimas gracias Manuel, muchísimas gracias Eduardo y todo el equipo de la Facultad. Realmente hace ya... Eh, un poco más de un año que, que venimos trabajando con todo el equipo, tratando de, de asumir el compromiso que a la universidad pública le cabe con relación al desarrollo sostenible. No es más que una cuestión casi necesaria, diría yo, para quienes trabajamos en la universidad pública. Eh, pensar el desarrollo sostenible, esta iniciativa, eh, nos parece que es una cuestión transversal, ...a todas las funciones de la universidad, y mismo es que eh, venimos desplegando acciones en ese sentido. Y celebramos muchísimo la iniciativa de este proyecto de investigación, de, esta, de, esta, de Manuel, que, que, que organiza fuertemente esta actividad, y nos parece que esto se inscribe, sin lugar a dudas, en, una, en un momento, como bien, como bien se dijo, muy importante porque la provincia de Entre Ríos ha firmado recientemente un compromiso con la Agenda 2030 de manera formal, por lo tanto, la, esta, esta vocación muestra, digamos, esta situación muestra una vocación por por alinear, digamos, los, los planes de las políticas y los programas de gobierno y sus resultados con eh, los objetivos y con las metas de la Agenda 2030. Eh, en, ese, en ese marco, sin lugar a dudas, que, que poder hablar eh, sobre estos temas, como, como esta maría, digamos, la sustentabilidad económica y la responsabilidad de las empresas, eh, es un momento muy importante y es un momento clave, como también eh, decía Silvina antes, eh, me parece que ahí están las tres sustentabilidades en juego, la sustentabilidad social, la sustentabilidad ambiental y la sustentabilidad económica. Y esto no escapa a ninguno de los actores, digamos, que, que, que bien mencionaba eh, recién la representante de, de la Río Uruguay Seguros. Eh, Allí hay una, una marca muy fuerte, digamos, entre la Agenda 2015 y la Agenda 2030. Se ampliaron los objetivos y se ampliaron las, los actores sociales que, que se hacen responsables del cumplimiento de la Agenda, y entonces, eh, en este sentido, eh, es que venimos trabajando con múltiples actores, tanto de sociedad civil, de Estado, de universidades, promoviendo ahí eh, un diálogo, porque también esa es otra de las cuestiones clave, que es que solamente dialogando se puede alcanzar los objetivos del desarrollo sostenible, eh, que hoy, en el marco de la pandemia, están este, siendo ya una agenda de trabajo de todos los gobiernos y que organiza además la reflexión de organismos como la Comisión Económica para América Latina, pedido de todos los gobiernos de América Latina, porque van a ser evidentemente repriorizados y van a tener que ser, digamos, este, reorganizados a partir de la situación que tenemos en la actualidad. Así que muchísimas gracias Manuel, estamos atentos a las exposiciones que sin duda van a ser muy ricas y son muy necesarias para, para el marco de la Universidad y de la provincia. Un gusto y bienvenidas. Bien, un pequeño cambio, si eh, Maru está en condiciones, así arranca, si no arrancamos con Emilia. ¿Estamos, Marco? Sí. ¿Me escuchan ah, bien? Perfecto. Bueno, muchas gracias. Eh, Muy bien. Eh, bueno, muchas gracias eh, por la invitación, por este Manuel, Gabriel, Mario, por la organización de este evento, por todo el seguimiento también que hicieron este, y todas las conversaciones que fueron generando para ir poniéndonos en sintonía también agradezco a Valeria y a Silvina por la introducción, por los comentarios también, eh, también celebro esta, este diálogo interdisciplinario y este diálogo entre personas, este, digamos, no solamente de distintas disciplinas, pero también de distintos tipos de instituciones, este, con distintos intereses, este, justamente ese tipo de de diálogo que habilitan los Objetivos de Desarrollo Sostenible, una de las cuestiones sobre las que también eh, me interesa charlar en esta breve presentación. Así que bueno, nuevamente muy agradecida por estar acá. Eh, mi idea de hoy era hacer un, una, una breve, muy breve, reseña histórica sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible para tener un, un marco o un cuadro más general sobre eh, qué estamos hablando cuando hablamos de Objetivos de Desarrollo Sostenible, y también presentar algunas reflexiones sobre las ventajas que trae este modelo de desarrollo y, eh, y bueno, y algunos desafíos, o algunas preguntas también. Eh, Gabriel, si podés pasar a la próxima filmina, por favor. Genial. Bueno, en primer lugar... Eh, Recordar o comentar que los objetivos de desarrollo sostenible se ubican dentro de una larga tradición de teorías del desarrollo, que, se, que, que emergen fundamentalmente luego de la Segunda Guerra Mundial, eh, en principio eh, eran teorías que se abocaban fundamentalmente a cuestiones económicas, y que tenían de fondo la pregunta sobre cómo mejorar las condiciones de vida, de nuevo, solamente mirando o... Oh, o circunscribiéndose a lo material, a lo económico, en los países que hoy eh, nombramos como del sur global, pero que también a lo largo de la segunda mitad del siglo XX y del, de las décadas que fueron corriendo del siglo XXI, han adquirido diferentes nombres, nombres que hoy eh, consideramos peyorativos, como subdesarrollados, dependientes, periféricos, emergentes, digamos, Va, va habiendo una transformación en la forma en que se, en que se denominan esos países que tiene que ver con la perspectiva acerca de qué tan protagonistas o no pueden ser de su propio desarrollo y en qué medida dependen o no de eh, la ayuda de lo que hoy en general nombramos como el norte global. Eh, por otra parte, a lo largo también, digamos, desde la mitad del siglo XX hacia acá, eh, esta definición del desarrollo se va ampliando eh, a través de, digamos, una, es una ampliación que se vincula con el diálogo de los organismos internacionales con distintos movimientos sociales, pero que fundamentalmente tiene que ver con la incorporación de la cuestión medioambiental, de la pregunta por el clima, por los bosques, por los mares, entonces eh, estos modelos del desarrollo eh, que tienen carácter internacional y que son utilizados para pensar de nuevo cómo las distintas sociedades del mundo pueden mejorar sus condiciones de vida, van incorporando, van ampliando esta mirada que comienza siendo estrictamente económica para incorporar cuestiones medioambientales. Gabriel, ¿podés pasar a la próxima, por favor? Bien, entonces, eh, en todo ese recorrido, este, llegamos en 2015 a la formulación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Eh, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, de alguna manera, arrastran entonces definiciones que ya estaban presentes en todas estas teorías del desarrollo que se van eh, formulando a lo largo de la segunda mitad del siglo XX, y sobre todo están muy vinculados con los objetivos de desarrollo del milenio, que se habían firmado a principios del siglo XXI. Entonces, ¿qué, no, qué diferencia a los objetivos de desarrollo sostenible de estos otros modelos que teníamos en otros contextos históricos? Bueno, sobre todo se basan sobre una crítica muy fuerte a esta concepción limitada del desarrollo como algo estrictamente económico, y esta idea del progreso como algo estrictamente material y económico, sobre todo también en esta, en, en esta recuperación de la problemática medioambiental, a la forma en que se piensa también el consumo y el crecimiento y el uso ilimitado de los recursos naturales, de alguna manera los objetivos de desarrollo sostenible vienen a proponernos que empecemos a vivir de otra manera, que empecemos a vivir de una manera más simple, menos consumista, entonces se integra la cuestión, de, digamos, la cuestión del crecimiento económico con la equidad, con el ambiente, la biodiversidad, también con la diversidad cultural, que es algo que es muy importante en estos últimos modelos del desarrollo. Entonces me interesaba resaltar de las muchas cuestiones, de las muchas características que podemos mencionar de los ODS, mencionar dos cuestiones, o sea, por un lado el hecho de que, como bien mencionaba Silvina también en su, en su introducción, cómo los objetivos de desarrollo sostenible interpelan a una pluralidad de actores, ya no es el Estado o los, las organizaciones políticas tradicionales las únicas... Eh, que son consideradas responsables de mejorar la calidad de vida de las personas, sino que los objetivos de desarrollo sostenible interpelan eh, también al individuo en tanto consumidor, interpelan al ámbito educativo, interpelan, bueno, por supuesto que al ámbito de las organizaciones de la sociedad civil, eh, bueno, y a varias organizaciones, como vemos mismo en esta presentación, eh, no solamente también a los estados nacionales, sino a distintos niveles de gobierno, eh, bueno, en, el, en nuestro caso, o en el caso que nos convoca, a universidades. Eh, entonces, aquí sí, tal vez hay una cuestión bastante novedosa, que, sobre la cual también voy a volver. Y luego también los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y de nuevo, en continuidad con otros modelos que ya se venían desarrollando, y sobre todo con los Objetivos de Desarrollo del Milenio, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, o la promoción, mejor dicho, de estos objetivos, eh, tiene como una cuestión central la cuestión de la medición, es decir, los Objetivos de Desarrollo Sostenible se desagregan en 17 objetivos genéricos, que se materializan en 169 metas medibles a través de 230 indicadores verificables. Esto es algo, digamos, muy importante en la retórica de los objetivos de desarrollo sostenible y también en la forma en que se promueven y se implementan. Y esto tiene particulares consecuencias para el ámbito empresarial, que como decíamos es uno de los actores a los cuales este modelo de desarrollo interpela e invita a participar en la pregunta por cómo lograr sociedades eh, más inclusivas y más respetuosas del medio ambiente. Eh, la próxima filmina, por favor, Gabriel. Bien, entonces, de nuevo, esta cuestión de medir la contribución de las empresas a los objetivos de desarrollo sostenible no es nueva, eh, en los últimos, eh, digamos, en los últimos años proliferaron numerosos este, instrumentos de medición que se fueron adecuando o fueron poniéndose en diálogo cada vez más con los objetivos de desarrollo sostenible, sobre todo porque también estos instrumentos de medición lo que hacen es recuperar las prácticas que las empresas ya estaban desarrollando, sobre todo en modelos de responsabilidad social, eh, y poniéndolos en diálogo con, de nuevo, estas metas medibles, estos indicadores que proponen los ODS. Hay varios antecedentes a nivel internacional, el, el, este, el Global eh, eh, Report Initiative, por ejemplo, el IRIS Plus, y uno de los últimos... Este, instrumentos de medición que sí está bien adecuado a los ODS, va a ser lo que en inglés se denomina el SDG Action Manager, que vendría a ser como eh, un instrumento que ayuda a gestionar la acción sobre los ODS en español, eh, que es de acceso gratuito y en el cual, eh, en cuyo diseño, participan distintas universidades, este, fundamentalmente de Estados Unidos, organismos internacionales, consultores, eh, y distintos actores de distintas partes del mundo. Eh, la próxima, por favor, Gabriel. Entonces, ¿cuáles son las ventajas para las empresas de incorporar estos instrumentos de medición? Sin duda, eh, incorporar instrumentos de medición nuevos para ver cuál es el aporte concreto a los ODS, lleva tiempo, lleva recursos, pero tiene una serie de ventajas, este, en muchos de los ámbitos donde se incorporan eh, justamente estos instrumentos de medición se hablan de numerosas ventajas. En primer lugar, el hecho de que, de alguna manera, cualquier empresa por estar funcionando ya está contribuyendo en alguna medida a los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, si esa es una preocupación de... Eh, digamos, de quienes dirigen la empresa o quienes son los dueños de la empresa, bueno, saber que eh, por el hecho de interactuar con eh, otras personas, de ser, de, digamos, de, de ofrecer lugares de trabajo, etcétera, ya se está contribuyendo de alguna manera a los ODS, entonces estos instrumentos de medición lo que hacen en primer lugar es empezar a abrir ese canal de diálogo y empezar a permitirle ver a las empresas qué es lo que ya están haciendo. Luego también si las empresas tienen una preocupación por determinado objetivo de desarrollo sostenible o por determinados objetivos de desarrollo sostenible, eh, los instrumentos de medición con estas metas muy claras y con estas prácticas muy concretas permiten establecer también metas y acciones concretas para construir con los distintos objetivos. Yo a veces, digamos... Eh, un dirigente empresarial puede estar preocupado por el medio ambiente pero no puede saber, pero tal vez no sabe concretamente cómo contribuir con eh, el cambio climático o cómo contribuir con la preservación de los mares o de la foresta. Bueno, este tipo de instrumentos de medición traen ideas y traen de nuevo la posibilidad de hacer un seguimiento sobre ese tipo de prácticas. Ahora bien, Incorporar, entonces, la medición de los ODS a la empresa no solamente trae beneficios o ventajas en términos simbólicos y en términos de reconocimiento, sino que también tra puede traer beneficios económicos concretos. Este, hay mercados internacionales que requieren cierta estandarización que responde a muchas de las prácticas que proponen estos instrumentos de medición, y cada vez más hay líneas de crédito específicas que apuntan hacia empresas que puedan corroborar su aporte eh, a problemáticas sociales y o ambientales. Líneas de crédito privadas, por ejemplo, el Banco Galicia en Argentina acaba de sacar una línea de crédito específica, o líneas de crédito públicas también. En el caso argentino también hay varios casos, o surgieron varios casos en los últimos años, de por ejemplo, compras públicas, a empresas que contribuyen con alguna problemática social y ambiental puntual. Y por último está esta cuestión que ya se viene mencionando, que tiene que ver con que los ODS establecen un lenguaje estandarizado para que distintos sectores puedan empezar a dialogar, que es de nuevo lo que estamos viendo en este evento, la universidad con las empresas con el gobierno, con, con distintas ramas, o sea, no solamente con el gobierno, sino con, además con distintas secretarías que se ocupan de distintas cuestiones y mismo con los individuos. Entonces, eh, esta última ventaja es bastante significativa de poder eh, entrar en diálogo y poder ver puntos en común a la hora de enfrentar una problemática. La próxima, Gabriel, por favor. Ahora bien, este, bueno, no quería dejar de mencionar en esta presentación algunas preguntas y algunas críticas que también surgen frente al modelo de los ODS, si bien es cierto que eh, ofrecen toda esta serie de ventajas a las empresas y al diálogo fundamentalmente entre distintos sectores, también es cierto que, retomando un, eh, a un antropólogo brasilero que se llama Gustavo Lins Ribeiro, eh, estos modelos de desarrollo forman parte de flujos globales de ideas que se producen en lugares específicos, que circulan a través de redes específicas, y de nuevo, y que proponen un modelo de desarrollo universal, es decir, hay una definición única de lo que es el desarrollo y de los caminos necesarios para que una sociedad se desarrolle, que en algunos casos pueden entrar en tensión o no ponerse en diálogo con las distintas particularidades que tenemos alrededor del mundo. Entonces, una de las preguntas con las que quería cerrar esta presentación tiene que ver con esto, ¿cómo pensamos o cómo se articulan los ODS con las particularidades locales? Y una segunda pregunta tiene que ver con el vínculo que tienen los ODS con el campo de poder más amplio y en, estos, este, en estas dos preguntas seguramente Emilia se va a explayar, pero a través de qué actores sociales circulan estos discursos y quiénes quedan afuera de este diálogo global, es un diálogo realmente global que alcanza a todos los sectores sociales o en sociedades como la nuestra que están atravesadas por profundas desigualdades, eh, son diálogos que están más presentes en algunos sectores sociales que en otros. Bueno, cierro con esas preguntas y muchas gracias por la atención. Bueno, muchas gracias María Eugenia. Eh, seguimos con Emilia, si sí, sí, la tenemos ahí a mano. Sí, sí. sí acá estoy. Eh, bueno, primero que nada, buenas tardes a todas, a todos. Quería agradecer a Manuel, a Mario y también a Valeria y Silvina, las moderadoras, por la presentación. Eh, me parece muy importante, como ya dijeron todas las personas que hablaron antes de mí, la realización de este tipo de instancias. En particular, más allá del, del contexto de pandemia, todos las, los desafíos que nos impone, a los que ya refirieron varias veces, porque me parece que parte de los desafíos de los que hablaba María Eugenia recién tiene que ver con pensar eh, diálogos diferentes entre actores diferentes a los que venimos llevando adelante para pensarse fuera de lo que teóricamente corresponde a cada gente a cada institución. En este sentido, de alguna manera, como haciendo de la necesidad virtud, la pandemia nos ha eh, propuesto la oportunidad de encontrarnos como lo estamos haciendo en esta instancia, quizás no lo hubiéramos hecho de otra manera. Eh, en lo que voy a contarles eh, es más que nada un conjunto de reflexiones, como ustedes están viendo en el título, sobre algunos desafíos para pensar el desarrollo en la región centro, desde el trabajo personal particular sobre el perfil sociopolítico del empresariado cordobés, eh, pensando en particular en lo que planteaba María Eugenia precisamente sobre las particularidades locales, y eh, los desafíos que eso implica según la generalidad en la cual están definidos los ODS. Eh, de, le quiero hacer una pequeña aclaración que, más allá de la investigación individual de la que eh, sale alguno de los elementos que voy a hablar con ustedes, eh, varias de estas cuestiones también son productos colectivos del trabajo en proyectos de investigación en la Universidad Nacional de Villa María, y específicamente del trabajo colectivo que hacemos en un conjunto de dispositivos que tiene el instituto y la universidad de trabajo con el contexto. Entonces, eh, el énfasis en lo local tiene que ver con el diálogo no solo en la universidad, sino con muchos otros actores, y no es solo individual. Bueno, la pregunta que, con la que había cerrado María Eugenia tenía que ver con cómo se articulan los objetivos de desarrollo sustentable con las particularidades locales. En este sentido, las condiciones para el desarrollo, y sobre todo pensar en un desarrollo sustentable, sustentable que parece un término sumamente genérico, pero tiene que ver con la sostenibilidad, eh, en tanto en términos materiales como humanos, de los procesos de crecimiento, implica sí o sí tomar en consideración ¿Quiénes son los agentes involucrados en estos procesos de desarrollo y sus rasgos? Eh, como decía Maru recién, no hay una idea de desarrollo que podamos aplicar de manera homogénea en todos los territorios, con todos los agentes, y más aún, lo que yo quería hablar con ustedes es que no es un elemento secundario quiénes son los agentes que, que tienen que llevar adelante estos objetivos porque los desafíos que se imponen no son los mismos si estamos pensando en distintas regiones de Argentina o en distintos países, como bien comentaba Maru. Eh, si podés pasar, Gabriela, la próxima diapositiva. Por favor. Eh, no sé si está Gabriel. Bueno. En, ¿No se pasó? Sí, por favor, pasen. Cuando... Eh, yo me planteé trabajar sobre, perdón, ¿se fue la presentación, Gabriel? Ten, bueno, eh, mientras lo pasa, ahí está. Eh, ¿Por qué investigar sobre empresariado? En el, en el caso mío, eh, pensar en el desarrollo o cuáles son las condiciones necesarias para el desarrollo, tenía que ver con preguntarse quiénes eran los agentes involucrados. En ese sentido, pensar a, al empresariado como parte de eh, un sistema económico resulta casi un sentido común, pero en la investigación social es un sector que se suele dejar de lado, y de ahí también las dificultades de diálogo que hay muchas veces entre ciencias sociales y ciencias económicas, que sean eh, todas ciencias sociales, y en los procesos de desarrollo tengan eh, una importancia clave todas. Eh, cuando les, ustedes van a ver ahí en la diapositiva, eh, en investigación que yo llevé adelante, pensar en el perfil social y político del empresario, en particular cordobés, pero que creo que hay algunas características que pueden repensarse para la región centro en general, tenía que ver eh, en lo social pensar desde la heterogeneidad, esto tiene también relación con el trabajo de mi director de tesis que creo que está por acá, eh, en el sentido de eh, discutir algunos sentidos comunes que existen sobre la idea de empresario, pensar la idea de empresario también de un modo amplio, incluyendo productores, comerciantes, emprendedores, eh, en provincias como Córdoba, como creo que también es el caso de Entre Ríos, eh, hay una dispersión geográfica importante y distintos tipos de actividades económicas, entonces pensar en una figura que pueda dar cuenta de todas esas realidades resulta necesario, y eh, ustedes, como van a ver ahí, pensar en el anclaje con comunidades de distinto tipo, cuando me refiero a comunidades, tiene que ver con, eh, puede ser localidades, los territorios locales, con comunidades familiares, con barrios, en este caso de las ciudades un poco más grandes, es un elemento que en la investigación que yo llevé adelante me figuraba como sumamente relevante, es decir, la mayoría de los empresarios y empresarias con quien yo hablé, tenían eh, múltiples instancias de participación y un sentido de pertenencia muy importante en los lugares en donde estaban. ¿Por qué les resalto esto como relevante? Porque pensar en los sistemas económicos es algo que tiende a tomarse en cuenta desde una racionalidad que parecería única, pero si pensamos en algunas actividades, como es el ejemplo de la lechería que hablábamos ayer pensando esta actividad que está presente tanto en Entre Ríos como en la provincia de Córdoba, eh, son actividades que requieren mucha planificación, requieren eh, involucrarse con el medio y con los actores de un modo muy importante, y no necesariamente es la lógica de la ganancia económica. En ese sentido, esa pertenencia se encontraba, en la investigación que yo llevé adelante, eh, de alguna manera desacoplada con la visión que otros actores sociales tenían respecto al empresariado. Entonces, yo pensaba como pregunta, eh, ¿hasta qué punto podemos pensar como un desafío al diálogo entre el empresariado con las comunidades en las cuales tienen sus sentidos de pertenencia? Eh, la idea sobre el perfil político también tiene que ver con esto que estoy diciendo. Cuando hablo del perfil político del empresariado, no me estoy refiriendo a la afinidad con uno u otro partido político, sino a cómo se está delineando el pensar lo colectivo en términos generales, desde el ámbito empresarial, y cómo se está viendo la acción estatal. En este sentido, como ustedes ven ahí, uno de los elementos eh, llamativos fue que eh, la agenda de trabajo empresarial eh, se centraba en torno a los temas de representación gremial, que si bien son necesarios para pensar una un proyecto estratégico de desarrollo eh, centrado en los territorios y los actores, es necesario trascenderlo. Y aquí es donde eh, planteaba la importancia de eh, trascender también una visión del Estado solamente como el interlocutor de algunas demandas. Esto es algo que no es privativo del empresariado, por supuesto, sino que muchos sectores sociales piensan en el Estado como el receptor de las demandas, no quizás como un actor estratégico del diálogo. Entonces, eh, ahí planteado la pregunta sobre cómo intervenir desde el ámbito empresarial para generar otras condiciones de desarrollo. Y en particular, cómo intervenir para pensar los diálogos con otros actores sociales. Puedes pasar, Gabriel, a la, a la próxima? Si ustedes eh, se fijan, yo ahí eh, puse de modo literal uno de los objetivos de los ODS para pensar en la complejidad de lo que esto significa. El ODS número 8, que es uno de los más generales, plantea promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo, sostenible, el pleno empleo y productivo y el trabajo decente para todos. Que en esa definición plantea, básicamente, conseguir la paz mundial para mañana. Entonces, eh, el desafío que creo que esto plantea es, pensemos desde los territorios y los actores con los que efectivamente nos encontramos, para pensar en estos objetivos de desarrollo sostenible como un horizonte, es decir, cuál es el diagnóstico totalmente necesario de lo que tenemos para pensar hacia adelante. ¿Puedes pasar la próxima, Gabriel, por favor? En este sentido, había pensado en dos ejes de trabajo que creo que pueden llegar a resultar eh, fructíferos para plantear estos eh, desafíos de los que le hablo como una agenda, ¿sí? eh, En primer lugar, eh, está la cuestión de pensar en clave regional. Pensar en clave regional tiene que ver con eh, que nuestro país, como, eh, como ustedes bien saben, es sumamente diverso a nivel geográfico y a nivel humano, y no, parece una obviedad lo que les digo, pero para pensar, el desarrollo sustentable no es lo mismo hablar de Entre Ríos y Córdoba que de la Patagonia. Los actores no son los mismos, esta eh, pertenencia comunitaria de la que les hablo no es necesariamente igual. Y también, en lo que tiene que ver específicamente con eh, los, lo, ahí puse, pensar el desarrollo en ámbitos subnacionales. Hay algunas cuestiones que son legales respecto a que la autonomía y la descentralización de funciones está establecida desde la Constitución Nacional en adelante en un montón de aspectos, pero esto tiene un corolario clave en cuáles son las prerrogativas de los estados locales para gestionar algunos de, eh, de los factores o de las variables que son centrales para pensar la posible implementación de los objetivos de desarrollo. En este sentido, si pensáramos en una política de desarrollo homogénea a nivel nacional, quizás estaríamos dejando de lado particularidades que son ineludibles en cada región, como hablaba Maru recién. Eh, en particular, cuando hablamos de la región centro, ustedes deben saber que la región centro se creó en 1998. Eh, como un proyecto que tomaron los gobernadores de las tres provincias, más allá de algunas disputas, idas y vueltas, eh, pero creo en este sentido que la región centro tiene algunos elementos para pensar hacia adelante. Las similitudes del, de la matriz productiva es una de ellas, que ustedes bien conocen, eh, similitudes poblacionales y también similitudes en términos de dificultades. Acá me refiero a algunos de los problemas que comentaban las moderadoras en un comienzo, son similares los desafíos ambientales, son similares las dificultades de gestión eh, entre los gobiernos locales y el gobierno nacional, y así sucesivamente, ahí hay muchos de estos indicadores de los que hablaba María Eugenia recién que creo que se podrían pensar también en términos regionales. Eh, Retome eh, en esta diapositiva para pensar con ustedes la propuesta de Sergio Boisier, que es un autor chileno clásico en el trabajo de lo que es desarrollo local y regional, pensando en eh, distintas dimensiones que hacen al desarrollo regional. Eh, es una opinión personal mía que el desarrollo regional en la región centro se viene pensando desde la primera dimensión que es espacial, es decir, como un recorte geográfico, de alguna manera, y que hay otras dimensiones que, eh, están, que es necesario retomar para pensar en otro tipo de alternativas, como son las dimensiones sociales e individuales, individuales en lo que refiere a los pobladores, eh, en la misma región centro. Es decir, nos estamos conformando porque hay una similitud eh, geográfica en el sentido de recursos naturales disponibles, o porque también hay una historia y unas condiciones sociopolíticas comunes que nos, permit que nos permitirían y necesitan del trabajo mancomunado. Yo pienso, hay instancias de trabajo, por ejemplo en la provincia de Córdoba, que son, tienen un techo muy bajo si se piensan solamente en la provincia de Córdoba, y no se trabajan respecto a Santa Fe, Entre Ríos, la salida al comercio, pensar algunos trabajos de infraestructura, por ejemplo, que son necesarios, son apenas cosas superficiales, pero que ya hablan de una realidad que no se puede trabajar de modo fracturado para plantear alguna transformación. ¿Podrías pasar a la próxima, Gabriel, por favor? Bueno, y en este sentido, el segundo eje que había pensado respecto a, al desarrollo regional en la región centro, es repensar la articulación público-privada como un eje de trabajo central e importante en un montón de sentidos. En el sentido de, como dice ahí la pregunta, articulación de qué, de quién, para qué, es decir, articulación solo entre las instituciones ya existentes, articulación eh, en instancias de trabajo que... ¿se pueden pensar como nuevas o desde qué actores? Eh, acá eh, hay un conjunto de organismos que ya establece la región centro, en las cuales se pueden realizar diálogos de distinto tipo, como son los foros, que quizás ustedes ya conozcan, eh, y también creo que hay un, eh, un conjunto de experiencias relativamente novedosas que se pueden rescatar, como es el ejemplo de eh, la semana pasada se presentó en Córdoba, de, por parte del Ministerio de Industria, Comercio y Minería, eh, la generación de un ámbito de concertación público-privada para pensar precisamente políticas públicas en el área productiva. Eh, ese tipo de espacios, eh, más allá de las reuniones típicas entre los representantes gremiales, empresariales y el Estado local, eh, no existen, yo considero positivo que se institucionalicen de alguna manera, y también ahí, cuando hablo de instituciones intermediarias, quiero resaltar la importancia, por ejemplo, del espacio en el que estamos ahora. Creo que las universidades tienen un rol sumamente importante en facilitar este tipo de diálogos y en pensarse en la conexión entre distintos ámbitos. Eh, más en términos propositivos que de, de diagnóstico, eh, considero que los foros regionales que ya existen en la región centro son un ámbito propicio para llevar adelante algunas de las discusiones de las que les estoy hablando y también las que planteó Maru, eh, y también me parece, como, como pregunta para cerrar también, eh, creo que es necesaria, necesario pensar esta idea de articulación privada más allá de lo que entendemos por sector público y privado, Creo que hay que poner en cuestión la separación tajante entre los dos tipos de ámbitos y pensar cuál es la, la, la consecuencia en lo público que tiene la actividad privada, cuáles son la, las consecuencias en términos de condiciones para el desarrollo privado de la actividad pública, entre otros aspectos. Cuando estábamos armando esta actividad, eh, en los debates algunas personas estuvieron hablando del de desarrollo de matrices estratégicas en algunas provincias. En este momento también se está pensando en la provincia de Córdoba, desde los ministerios que están a cargo del área productiva, eh, cómo pensar la matriz estratégica de la provincia para el futuro. Eh, y si pasas, Gabriel, a la, a la última diapositiva, eh, creo que una pregunta interesante es cómo pensar una matriz, matriz estratégica a nivel regional. Es decir, para la región centro y no para las provincias delimitadas solamente en términos de institucionales. Bueno, les agradezco por la escucha. Bueno, muchas gracias a ambas y le cedemos nuevamente la palabra a las coordinadoras y después pasamos a las preguntas, si les parece bien, y Mario, eh, Mario Gide, si quiere hacer algún comentario, también está invitado. Así que pasamos a las coordinadoras moderadoras del... ¿eh? Les dejo la palabra. Bien, gracias. La verdad, sumamente interesante y precisamente los ODS nos permiten encontrar este ámbito de confluencia entre lo este, conservadoramente llamado público y privado. <ríe> este, a ver, con, con un pequeño ejemplo, ¿no? Este, que lo, lo que yo puedo aportar desde, desde el área ambiental. El área ambiental este, en general, por lo menos y muy marcado en la provincia de Entre Ríos, tiene un rol fuertemente fiscalizador, entonces básicamente este, el contacto, por ejemplo, con, con la unión industrial o con cámaras empresarias tiene que ver con ese y afloje de este, ¿Hasta cuánto puedo volcar? Este, ¿Cuál es la distancia? ¿Me relocalizo no me relocalizo? ¿Cómo lidiar con los conflictos ciudadanos? Y sin embargo, eh, <coughs> hace poco tuvimos la oportunidad, la primera vez en, en mucho tiempo, de sentarnos a hablar de otra cosa. No, no tan complejo como un ODS, pero de hablar de una acción de mitigación frente al cambio climático en el cual pudimos trabajar conjuntamente, por ejemplo, Unión Industrial y Estado. Y la verdad que la oportunidad que se genera este, al tener un objetivo diferente en el cual precisamente se puedan sumar los esfuerzos es muy valioso. Los ODS es... Eh, entiendo que pueden servir precisamente para potenciar esos vínculos con un objetivo común, con un buen objetivo, este, y la verdad que es, es posible encontrar múltiples instancias de contacto, este, si uno empieza a ver eh, con las demandas, por ejemplo, agua y saneamiento, bueno, son los, los objetivos que que por la temática ambiental más se vinculan, ¿no? Pero siempre hay algún tipo de acción que nos puede reunir para trabajar conjuntamente y creo que ahí está la fortaleza de, de los ODS, como se estuvo mencionando recién. Así que creo que es algo que tenemos para aprovechar muchísimo de aquí en el, al, a, una median, a un mediano plazo. Este, eso, eso me surge luego de haber escuchado las disertaciones y creo que precisamente en la provincia de Entre Ríos podemos, podemos aprovecharlo en el sentido de aunar esfuerzos. Así que, muchas gracias. ¿Seguña? Bueno, me sumo a hacer algún, algún agregado a lo que hablaba Valeria. Eh, muy interesantes las dos, las dos disertaciones. Eh, María Eugenia hablaba de, de esto de, de instar a una pluralidad de actores, y me interesó mucho el tema de eh, la importancia que le dio al diálogo entre los distintos sectores. Eh, cuando hablamos de responsabilidad social, siempre hablamos de cómo nos vinculamos con los stakeholders, es decir, cómo nos vinculamos con los públicos de interés. ¿Cómo no escuchamos a los públicos de interés, no? Porque, eh, fíjense, si será importante que si vamos a trabajar con organizaciones de la sociedad civil y les vamos a imponer eh, un taller de determinada temática, no sirve. Lo que tenemos que hacer es saber qué necesitan las organizaciones de la sociedad civil, en qué se tienen que fortalecer institucionalmente y así organizar talleres para fortalecerla. Entonces, es tan simple y tan profundo el tema del diálogo. Porque es así como tenemos que las empresas armar, yo hablo siempre desde el sector privado, armar nuestras estrategias de responsabilidad social en vínculo continuo con los stakeholders. Y que van a variar según el rubro que tengamos, según en qué provincia estemos instalados, como bien manifestó Emilia, ¿no? Acá es muy importante el tema de lo regional. Y ella destacaba también ese concepto de lo público-privado. Y la verdad es que responsabilidad social es fundamental... La alianza pública-privada. Nosotros desde RUS nos sentamos con el Estado y, por ejemplo, a nivel provincial, eh, a nivel de la ciudad, en el municipio, y trabajamos un plan de accesibilidad en la ciudad. Hicimos todas las esquinas accesibles de la, la calle principal de Concepción del Uruguay, la 9 de julio. También nos sentamos con varios intendentes, porque fue un programa que duró distintas intendencias con distintos colores políticos para hacer un plan de saneamiento vial. Entonces, es muy rico lo que se puede lograr cuando se unen lo público y lo privado. Lo que más me gustó de ambas es que las dos nos dejan inquietudes, preguntas, porque justamente no hay recetas para estos temas, y nos dejan planteados desafíos. Yo creo que el gran desafío es que desde el sector privado eh, veamos cómo podemos contribuir con los ADS porque todos vamos a contribuir de distinta manera. Y entonces, digo, sigamos trabajando en sinergia convoco al empresario privado a que se sumen otras empresas, que trabajemos en sinergia con el Estado, con la academia, con, el, con las organizaciones de la sociedad civil. Eh, es un momento para profundizar estas alianzas. Es un momento para, para construir, para construir eh, un futuro. Y cuando hablamos eh, de desarrollo sostenible siempre hablamos de, de que es concientizarnos de lo que hacemos hoy para lo que quedará para las generaciones que sigan, ¿no? Así que, bueno, muy interesante y muchas gracias. Mario, ¿querés este, hacer alguna reflexión antes de las preguntas? Sí. ¿Mario Krieger? Estoy abriendo... ¿A mí o a otro Mario le estás preguntando? Prepare las preguntas del otro Mario. Bueno, eh, por favor, eh, Mario Krieger, si querés podés, podés intervenir desde ya, yo puedo, puedo hacer unos comentarios luego. Adelante, Mario. No, no, no, no, no, no, no. Bueno, entonces, eh, todo bien. A ver, lo siguiente. Eh, primero, agradecerles mucho a Mario Eugenia y a Emilia, porque la verdad que es muy interesantes las dos exposiciones. Eh, nosotros les... les eh, rescato, a ver, eh, realmente Mario Eugenia me pareció muy interesante la idea de esta idea de un lenguaje común. Creo que esto no es una cuestión menor porque hablando de temas de desarrollo y de desarrollo sostenible, la agenda fija un lenguaje compartido que no es un lenguaje igualador o u homogeneizador, muy por el contrario, me parece que es un lenguaje que nos permite jugar desde cada una de las referencias particulares y de las especificidades que tenemos en cada región, digamos, ¿no?, eh, justamente ahí está, nosotros trabajamos mucho el concepto de apropiación de la agenda y eso quiere decir tomar la agenda pero ponerle el lenguaje de nuestra provincia, de nuestras políticas públicas, de nuestras políticas, eh, digamos, regionales. Entonces eso me parece una cuestión importante. Yo creo que modelos de desarrollo ya están operando en la realidad y no están dando buen resultado, digamos, sí, o sea, que los ODS tienen implícitos modelos de desarrollo, esto es real, pero hay modelos de desarrollo que están operando y esto no están siendo, digamos, todo lo eh, globalmente eficientes que se esperaban, esto creo que entonces la agenda abre una discusión más que cerrar, Creo que la agenda siempre es una agenda de consenso, no es una agenda de imposición. Por lo tanto, es una agenda tibia, es una agenda que no, nunca termina de conformarnos del todo, pero en la medida en que nos apropiamos de algunos de estos conceptos, podemos ir aterrizándolos a la práctica. La otra cuestión es que, sin duda, el concepto de región de Boissier, digamos, cuando pensamos la región centro, nos queda un concepto tan orgánico, tan lindo, tan, tan, tan profundo, digamos, el concepto de región de Boisier, nos queda lejos de la región centro. Pero a mí me parece que hay algunas cosas que sí nos pueden, nos pueden servir, digamos y es que esta idea de ir comenzando a armar un proyecto compartido y esta idea de ir armando instrumentos que nos aproximen. Yo creo que la, las agendas estratégicas provinciales discutidas entre varias jurisdicciones es una cuestión importante, es una cuestión aspiracional interesante. Y, y para finalizar, y para no ser muy larguero, yo creo que allí hay una interpelación, digamos, que es que las tres sustentabilidades los ODS son indivisibles, no podemos pensar en el ODS, los ODS de ambiente sin los ODS sociales, sin los ODS económicos, son indivisibles por definición, ¿sí? Entonces, esto hace, una mirada, esto hace a una mirada integral. Lo cierto es que también cuando conversamos en políticas concretas de la sustentabilidad ambiental, social y económica, estamos hablando de la necesidad de acuerdos políticos. ¿Sí? si juntamos las tres sustentabilidades entra a jugar la política, pero así brutalmente diría, y dentro de la política entran a jugar las políticas públicas, de ahí la importancia de tomar en este momento esta agenda para las políticas públicas, porque tienen que ser un espejo sobre el cual las políticas públicas se vean, se miren, se critiquen y se mejoren. Entonces yo creo que la verdad que las, las, las, las dos exposiciones nos dejan un montón de elementos para seguir pensando y les agradezco mucho. Bueno, si les parece, pasamos a las preguntas. A ver si tenemos alguna pregunta. Don Mario Krieger, ¿nos ayuda con una primera pregunta? Eh, la pregunta es si, el, si eh, eh, los expositores creen que el tema de sostenibilidad, digamos que obviamente supera el de sustentabilidad, en la propia definición, diciendo que esto tiene un impacto para generaciones, digamos, que tiene un impacto positivo para generaciones futuras, que lo miren. Si ustedes creen que en esta crisis que estamos viviendo, que obviamente es más fuerte que la del 30, es más fuerte que la que nosotros tuvimos en el 2001, es más fuerte que la del 2008 a nivel mundial, si ustedes creen que este, esta crisis va afectar no solo la sostenibilidad de los modelos de, de vida, de desempeño, de desarrollo, de calidad de vida, de responsabilidad social, pública y privada, sino que a mí me cabe la duda de si este tema no lo vamos a tener que extrapolar a una sostenibilidad global porque ya la sostenibilidad no es solo medioambiental, fíjense que hay una sostenibilidad del orden internacional, de los sistemas políticos, eh, eh, tomen un fenómeno que ustedes están viendo hoy, ¿no? En el mundo hay miles de tipos anticuarentena que se revelan, y lógicamente, y además muchos de ellos se enferman y algunos se mueren. Eh, o sea que... A mí me parece que el tema este de sostenibilidad va, en, a mi juicio, trascender los ODS y este, me parece que va a ser, si vamos a tener un mundo eh, sostenible o un mundo que no sea sostenible, que bueno, que puede... Este, que puede explotar por cualquier lado, no está bien, algunos están pensando en colonizar otros planetas, pero eh, es como la hambruna de Europa y la colonización de América. Eh, me parece que estamos en una, en una etapa donde este concepto tan rico eh, podría reflejar más cosas y creo que debería enriquecerse más en el sentido de usarlo en una forma mucho más amplia, esa es mi opinión. Bueno, arranquen alguna de las dos. Bueno, yo voy a decir de, de modo muy breve eh, que, por supuesto que estoy de acuerdo, creo que la crisis iba a afectar la sostenibilidad, eh, no sé si necesariamente para bien, precisamente porque se han puesto en manifiesto eh, un montón de cuestiones estructurales que recién están empezando a asomar la cabeza, eh, por ejemplo, más allá de, así como está el movimiento anti cuarentena, me imagino que de acá a algunos meses o un año estará el movimiento antivacuna, cuando existe una vacuna contra el COVID y mutar el virus y demás, creo que hay todo un conjunto de condiciones que no están pensadas de ninguna manera. En ese sentido, eh, creo que la sostenibilidad tiene que ver hoy con, con la vida humana como problema, más allá del medio ambiente como condición de la vida humana, eh, y en ese sentido me parece que las posibilidades de pensar más allá de eso están en lo que había comentado Mario Siede, respecto a los procesos de apropiación de, de la sostenibilidad, de objetivos de sostenibilidad y apropiación desde distintos lugares y de distintos actores, que quizás ahí es donde tengo el costado pesimista de alguna manera, pero como esperanza está. Le paso la palabra a Maru. Gracias, Emilia. Sí, eh, sí, totalmente de acuerdo con Emilia y con varios de los comentarios de Mario. Creo que el, el escenario presente y futuro va a traer sin duda nuevos desafíos. Eh, yo creo que se van a profundizar tanto cuestiones, digamos, negativas y profundamente desafiantes con la fuerte crisis económica que estamos atravesando y vamos a seguir atravesando en los próximos años mundial. Eh, creo que en contextos de crisis, digamos, suceden dos cosas, digamos, se profundizan los, los peores modelos y que los que este, más tienen que ver con, con la supervivencia y con la acumulación, pero también, eh, bueno, es cierto que eh, en algunos contextos, en algunos medios, eh, sobre todo el hecho de, digamos, del tipo de enfermedad que, que emerge, el hecho de, de, haber, de habernos visto forzados y forzadas a, a estar en nuestras casas, a cambiar el modo de vida durante, en Argentina tanto tiempo, en el resto del mundo también, pero acá como particularmente mucho tiempo. Eh, bueno, está trayendo la pregunta sobre el estilo de vida que vivimos, entonces junto con, tal vez, este, diagnósticos más negativos a nivel estructural, yo también veo eh, que, que cada vez circulan más preocupaciones, sobre todo vinculadas a lo ambiental, que empiezan a exceder, por lo menos en el contexto argentino, ciertos nichos que tuvieron durante los últimos años. Con esto no digo que haya una transformación masiva de conciencia hacia lo ambiental, para nada, pero sí que es un tema que estamos empezando a discutir, estamos empezando a poner sobre la mesa, y que eh, desde el lado de, de, digamos, de los hogares, de las familias, eh, se empiezan a, a florecer estas inquietudes y estas preguntas sobre, eh, sobre todo, bueno, sobre el consumo, sobre el uso de, digamos, de elementos reciclables, a ver, la pregunta por en qué medida esto se puede cuantificar y escalar, digamos, es, es muy importante y no la tengo, pero sí este, me parece interesante recuperar cómo también el contexto de crisis trae preguntas en algunos sectores acerca de eh, qué tan sostenible es la vida como la estamos llevando. Bien, tenemos alguna otra, alguna otra pregunta, no sé si estará Luciana por allí, yo los voy este, evocando, digamos, a ver si, si tenemos algunas interrogantes. Yo tengo una pregunta, puede que se me corte porque se me, me está funcionando bastante mal internet, pero eh, veo desde el Estado un, una obligación de adherirse a los ODS y de las empresas, un compromiso propio, pero creo que el principal impulsor y, y quien va a lograr que esto se haga de esta manera es el consumidor, ¿no? Cada uno de nosotros exija a la hora de, de consumir cualquier cosa que se respeten ciertos estándares. ¿Creen que en Argentina con nuestras compras de contar los centavos, los últimos centavos para, para completar el changuito, como se diría, se puede concientizar al, al consumidor en ese sentido o tenemos que esperar a un nivel de consumo mayor, como tiene Europa, que puede elegir, o como tiene cualquier norteamericano que llega a la onda y le dice, bueno, este no, porque este no cumple los estándares que yo creo que, que debería cumplir. <risa> bueno, esta vez empiezo yo. Eh, gracias, Agustín, por la pregunta. Es muy interesante, y, y de hecho sí, estoy, estoy de acuerdo con que, con que los límites... Los límites económicos siempre. Este, los límites y también la inestabilidad económica que nos caracteriza, porque no es solamente eh, estar calculando los precios de todo, sino es que el cálculo cambia todo el tiempo para los consumidores en Argentina. Entonces, yo creo que el desafío es doble. Por supuesto que no es el mismo para todos los sectores sociales de la Argentina. De nuevo, la, la sociedad argentina es una sociedad profundamente desigual. Eh, este, yo creo que tal vez para responder a tu pregunta o para pensar en posibles transformaciones a nivel de preguntas por el consumo yo creo que eh, las generaciones más jóvenes están trayendo mucho esta pregunta yo lo veo sobre todo en mis estudiantes de entre 18 y 22 años más o menos que son digamos, una generación menos que la mía que definitivamente la cuestión medioambiental eh, también ligada a la alimentación es una cuestión que, este, que está más presente que antes, de nuevo, no sé cuantitativa, o sea, no puedo afirmar que cuantitativamente esto es eh, significativo pero sí veo una tendencia que me parece que en los, en los próximos años eh, en la medida en que, en que estas nuevas generaciones también entran al mercado más profundamente como consumidores, tal vez eh, se va a ver, y creo que si bien el ambientalismo en Argentina es, un, es una, una postura política, de nuevo, que ha sido muy minoritaria y el, y el tema medioambiental no, no ha tenido participaciones masivas, sí participaciones muy fuertes y muy focalizadas, pero participaciones públicas masivas como otros temas de agenda pública, eh, de nuevo, sí me parece que está eh, cada vez más presente, sobre todo en las nuevas generaciones, y que, y que, bueno, y que no siempre eh, una cosa es excluyente con la otra. Yo creo que a veces cuando emerge la, la pregunta por lo medioambiental, este, no necesariamente es excluyente con la, con la preocupación económica o con, o con el consumo solamente guiado por el principio económico. Porque, además, en el consumo no entra solamente lo que uno elige consumir, sino también la forma en que lo hace, ¿sí? Eh, este, no sé, los materiales que, que, que, que promueve cuando compra determinadas cosas. Creo que hay una serie de transformaciones también fundamentalmente ligadas a lo ambiental que tienen que ver con el consumo, que, que no tienen solamente que ver con lo que los consumidores exijamos a las empresas o podamos elegir productos que son más caros porque tienen menor impacto ambiental, sino que también hay un diálogo a veces, por ejemplo, con el packaging o, por ejemplo, con utilizar tus propias bolsas o, por ejemplo, con tratar tus propios residuos en tu casa. Entonces, no siempre solamente la conciencia de los consumidores tiene que ver con eh, poder comprar un producto más caro porque, eh, es orgánico o porque tiene menor huella de carbono, etcétera. También me parece que lleva a otras prácticas, que no tienen necesariamente que ver con el dinero. Eh, bueno, voy a hacer un pequeño añadido, porque estoy de acuerdo en todo con lo que dijo María Eugenia, eh, pero creo que también se puede pensar en la sostenibilidad, en, según la pregunta que hizo Agustín, en términos humanos más allá de ambientales. <coughs> Como ejemplo, Ejemplo de eso creo que se puede pensar en los problemas que hubo con los incendios ya la semana pasada y la anterior, tanto en Entre Ríos como en Córdoba, que son casos que muestran eh, que hay un pequeños movimientos en los límites de lo que es políticamente correcto y que no es solamente una racionalidad económica pura la que orienta. Eh, incendios como los que se vieron en los medios de todo el país, en la provincia de Córdoba, hay todos los años, hace décadas, y motivadas por la multiplicidad de intereses, muchos tipos de intereses de hace mucho, pero el impacto en la opinión pública viene siendo diferente. Sucede lo mismo eh, con otros casos en los que no es solo lo económico lo que orienta el consumo, si nosotros vemos, por ejemplo, el impacto social que tiene eh, denunciar condiciones de trabajo de esclavo en la producción de ropa para un caso, o hay empresas que empiezan a marcar la trazabilidad del de trabajar con cooperativas en la producción de algunos productos, creo que esas son pequeñas muestras de que se pueden mover los límites más allá del consumo a nivel añadido. Eh, como una pequeña anécdota, haciendo trabajo de campo con empresariado, eh, me, me quedó muy patente una gran charla de responsabilidad social empresaria eh, con los grandes productores agrícolas del país, donde el título de la charla era se acabó la licencia social para operar en el sentido de que había o sea hay consultores que ya están tematizando hasta dónde se puede avanzar sin tener en cuenta estos límites que impone no solo con, con términos de consumo sino en términos de opinión pública creo que por ahí también es un elemento a tener presente sí. muy bueno Manuel, si me permitís una, una, otra, otro agregado, eh, me parece interesante lo que decía Mario Krieger, eh, ahí en mi tocayo, y quería rescatarlo porque yo creo que sí está en duda la go gobernanza global, y creo que eh, mucho de lo que nos está sucediendo es porque está muy deteriorado el liderazgo global, digamos, y está muy deteriorado la comunidad global, eh, en sus parámetros de organización. y Sin duda, esta, esta circunstancia actual tiene, tiene ribetes muy, muy inciertos y cualquier mirada prospectiva se puede llevar sorpresas por varios lugares, digamos. Solo que creo que allí, digamos, coincidiendo también con alguna de las apreciaciones, me parece que hay una necesidad de un acuerdo global diferente y me parece que eso va, también va a producirse a partir de de las expectativas y de los temas de los países, ¿no? Creo que allí la sustentabilidad juega, juega como nunca probablemente una escala global eh, material, no, no, no simbólica o, o, o ideal, sino que creo que hay una, hay, una, hay una cuestión allí. Creo que hay resiliencia por parte de viejos sistemas, digamos, de, de explotación de los sistemas tradicionales, hay una fuerte resiliencia de esos sectores, y también hay me parece a mí una ampliación de lo que yo llamaría una ecología política, ¿sí? Que es la que está incidiendo en los cambios de comportamiento de muchos segmentos, eh, no solamente de clase media, y, este, y puede tener una incidencia fuerte. A mí, eh, te quiero decir para cerrar, eh, que me genera una gran expectativa, que trabajando con el programa de Apropiación Agenda 2030, hemos rescatado en la provincia de Entre Ríos mm, Cientos de pequeñas experiencias que están trabajando con los ODS y que están marcando un cambio comportamental interesante en varios sectores sociales. Eh, la idea del trabajo decente, la idea de repudiar el trabajo infantil, el cuestionamiento de ciertas agresiones muy, que estaban muy naturalizadas al medio ambiente, eh, para mí son indicios interesantes de, de cierto cambio social que de alguna manera provoca digamos, la situación que tenemos actualmente sin tener con esto un optimismo infantil, eh, me dan ciertas pistas de, de pensar, digamos, que algunas cosas podemos, podemos andar cambiando. Gracias. Bien, tenemos una, una pregunta más de Magalí. ¿Consideran que existe una suerte de, responsabilidad de los países, una suerte de responsabilidad de los países desarrollados respecto de los subdesarrollados, debido a que muchos de los problemas ambientales Muchos de los problemas ambientales en estos últimos son generados por los primeros. Bueno, me animo yo primero. Y bueno, sí, sin duda. Este... Eh, es bastante lamentable que los parámetros, o sea, que que, que sí, digamos, que la, la relocalización de partes de la de ciertas producciones eh, se realicen en pésimas condiciones en el sur global, mientras que en el norte global eh, no, no se contamina más el agua, se reduce el abuso la huelga de carbono, se reducen las emisiones. Sí, sin duda ahí hay una responsabilidad y también hay una cuestión geopolítica muy importante a tener en cuenta de, bueno, eh, qué márgenes de negociación tenemos y cómo también este tipo de instrumentos, digamos, de, del derecho internacional y de, y de la normativa internacional, también pueden efectivamente contribuir eh, con que los países en, en desarrollo, en las fuentes, se puedan defender frente a ese tipo de imposiciones, porque bueno, Sí, es bastante contradictorio también, ¿no? Eh, ¿Manuel? Sí, vamos. Este, para, si bien la, la postura general es como lo remite el mensaje, eh, hay también buenas, buenas experiencias en ese sentido. En la Argentina, a diferencia de otros países, las dueñas de los recursos naturales son las provincias. El año pasado, sin ir más lejos, a mí me gusta trabajar mucho con ejemplos prácticos, este, el año pasado, sin ir más lejos, tuvimos el caso del estudio de impacto ambiental de un dragado interjurisdiccional, que precisamente está ubicado en una zona de alto valor de conservación, entre dos parques nacionales y un sitio reconocido a nivel internacional, y la verdad es que no lo aprobamos, ¿Por qué? Porque tenemos esa herramienta, esa herramienta de poder decir que no, que sí, o en qué condiciones también tiene que ver con la formación y con la información disponible, claro que sí, pero eh, nosotros tenemos ese poder de decisión que es el que necesitamos mejorar con este conocimiento y con la interdisciplinariedad. Este, el hecho de poder trabajar con expertos de otros lugares, con la empresa misma que ya venía haciendo este tipo de, de dragados eh, en otros lugares del mundo, eh, ese, ese hecho de, de sentarse en, en esa mesa de diálogo, incluso en su momento fue mucho más amplio que eso, fuimos academias, ONG... Este, sectores ambientalistas de, de, de los más combativos de aquellos que incorporan amparos ambientales que frena todo pues tenemos una gradualidad este, y sin embargo eh, la decisión terminó resultando a favor de la provincia de Entre Ríos en realidad de las dos provincias Entre Ríos y Santa Fe porque compartimos el recurso, entonces lo que yo digo es no tenemos que quedarnos con la sencilla idea de que todo es una imposición sino que tenemos el derecho a decidir de que cuanto más herramientas tengamos mejor va a ser para nosotros y precisamente lo, lo estoy pensando en otro de los problemas que se están planteando hoy en día con el tema de, de la producción porcina este, lo, lo, lo más negativo que puede haber es el no por el no sentémonos a verlo Puede ser que sí, puede ser que no, puede ser que con ciertas condiciones y también ahí luego vienen las, las potestades de control. Pero lo peor que nos puede pasar es, es este fundamentalismo de cortar una ruta, de cortar un puente, porque ahí precisamente no hay posibilidad al diálogo. Entonces, como ciudadanos informados, cuanto más tengamos la apertura a escuchar a otros y sobre todo a personas que saben, este, podemos tomar decisiones. En ese sentido, este, el, el diálogo interinstitucional puede ser una gran ayuda y la verdad que es, es la, la mejor receta que hay para poder resolver los problemas. Pero quería comentarles que a veces, no sé si en 100 o en mil, pero a veces se pueden tomar buenas decisiones fundadas. Bien, yo aprovecho y hago una pregunta también, quería preguntarles eh, el tema de género, cómo, cómo lo ven en esta agenda, digamos, cómo, cómo lo ven ese desarrollo, digamos, de la temática de género, digamos. Eh, bueno, en esta empiezo yo y después le paso la palabra a Maru, así soy breve. Eh, creo que eh, tanto respecto a la cuestión ambiental como a, a la de género, en ambas, Creo que se puede pensar las responsabilidades de modo compartido y múltiple. Creo que es un desafío, sin duda que es un desafío. Los ODS plantean a las cuestiones de género en términos de inclusión de mujeres en algunos ámbitos ya existentes. Eh, digo, a mí me hace ruido pensar en la idea de países desarrollados y subdesarrollados porque supone que el ideal de desarrollo es aquel que está generando los problemas ambientales. En el caso de género, creo que se puede plantear eh, algo similar respecto de las formas. ¿Queremos la inclusión de mujeres como contar polleras en los ámbitos que vienen siendo excluyentes en muchos aspectos? No sé, hay, eh, son desafíos. En, en mi modo de verlo, los ODS, como bien decía Mario, son tibios al respecto. Incluir a las niñas en la educación, generar iguales oportunidades para las mujeres, y... Eh, Creo que es algo que es necesario plantear también como preguntas eh, Sí, concuerdo con lo que plantea, con lo que estaba planteando Emilia. Eh, tal vez pensando un poco más en esto que hablaba sobre los instrumentos de medición y, y, y la incorporación de ODS a las empresas, me parece que lo que, digamos, lo que lo que vengo viendo un poco de investigar el tema es que, Muchas empresas se encuentran justamente frente a un contexto donde, por lo menos en Argentina y en otros países de América Latina, la cuestión de género se masifica en el espacio público, se masifica como, digamos, como preocupación, como preocupación pública, como cuestión eh, que hay que atender, eh, que también se traduce en mayores reclamos, eh, sobre todo en las grandes empresas de las, digamos, de las mismas mujeres, me parece que, eh, estos instrumentos de medición que mencionaba en mi presentación, eh, de alguna manera traen cierta hoja de ruta frente a esta preocupación como de, bueno, ¿qué hacer frente a la inequidad de género? Es como que yo creo que eh, esta fuerte emergencia que tuvo el, el, el, la cuestión de género en el espacio público hizo que muchas personas este, se preocupen, pero no sepan por dónde empezar. O sea, nosotros siendo sociólogas eh, y, y viviendo en cierto, cierto ámbito este, cultural, estamos muy acostumbradas, tal vez, a, a pensar eh, cómo se traduce la preocupación de la equidad de género en cuestiones concretas. Pero viendo, por ejemplo, manuales para empresas, de repente me encuentro con que se, se producen manuales sobre, por ejemplo,. Eh, qué decir el 8 de marzo. O sea, algo tan simple como, bueno, existe el Día Internacional de la Mujer y de repente hay un montón de personas que no saben ya qué decir frente a ese contexto. Entonces, me parece que también la, la agenda de género trae, eh, trae preocupaciones frente a las cuales eh, muchas personas tienen un genuino interés, pero esto, no saben cómo actuar. Entonces, a veces esta agenda de, de los ODS, estos indicadores, estos, estas formas de medir la contribución con la equidad de género, eh, bueno, traen como estas pistas para ver por dónde empezar. Sin duda también igual el contexto de, digamos, los contextos de los países también inciden muy fuertemente, porque los ODS pueden promover toda una serie de cuestiones, pero en última instancia ahí sí que son los estados los que garantizan, por ejemplo, determinados derechos para que las mujeres puedan tener mejores condiciones frente a los varones en lugares de trabajo, en su propia jerarquización, entonces no es lo mismo vivir en un país que tiene, no sé, por ejemplo, ciertas licencias de maternidad y paternidad frente a otros donde la licencia de maternidad la licencia sigue siendo únicamente para las mujeres, y no para los varones, entonces, digamos, me parece que se articulan varias cuestiones. Bien, si, les, si no hay alguna otra pregunta, tal vez tengamos alguna otra. Bueno, agradecer aprovechar ya que estamos para pasar el correspondiente chivo de que el 6 de, de octubre vamos a tener una segunda vuelta en torno a reflexiones eh, emparentadas con los temas que hemos tratado que tienen que ver con reflexionar sobre el mundo social, político y económico post pandemia, que lo vamos a tener como expositor al, al doctor Luis Donatello, a la doctora Pamela Sosa y eh, a alguien de nuestra casa de estudio, que es la Magistra Graciela Mingo. Y, este, bueno, agradecerles a todos y a todas por una reflexión siempre valiosa de estos temas, y, bueno, dejarlos liberados, y los que hemos organizado esto nos podemos quedar un minutito, digamos, este, eh, agradecidos. Y, bueno... Eh, realmente fue interesante poder pensar y reflexionar en la mirada sociológica, digamos, una mirada más crítica de, de estos procesos que tienen a determinados actores como este o como Centro. Este. Así que bueno, para el resto, si quieren, este, muchas gracias por haber estado. Ya. Gracias, Manuel, no, y no, gracias a...